hola qué tal les doy la más cordial bienvenida a este video tutorial mi nombre es henry pineda suárez y les invito a suscribirse a mi canal el panel mezclador de canales nos permite realizar ajustes creativos en una imagen y lo vamos a hacer aquí nos vamos al panel de capas capas de ajuste mezclador de canales aquí tenemos ya nuestra primera opción vamos a trabajar de manera directa en el color rojo y vamos a poner los siguientes valores tanto en los canales que se acaban de desplegar vamos a poner menos 50 0 y 150 con este primer efecto ya realizado a este mismo panel de propiedades vamos a más opciones y vamos a poner guardar como un predeterminado se va a guardar dentro de photoshop y le voy a poner de nombre opción 1 y vamos a dar clic en guardar voy a elegir ahora el canal verde y en canal verde voy a poner los siguientes valores en rojo 100, 0 y 0 en canal eh, azul, ahora voy a repetir otra vez la misma opción voy a guardar este preestablecido y voy a poner de nombre opción 2, ahora voy al canal azul y voy a poner los siguientes valores, en rojo voy a poner 100 en verde 0 y en azul 0 sino que aquí quiero explicar algo muy importante que tiene este mezclador de canales y tenemos aquí en el total un porcentaje del 100% eso qué significa que si yo me paso va a salir esta alerta y me va a salir un mensaje que me va a decir no puedes hacerlo más allá del 100% porque es lo que te recomendamos así que lo vamos a dejar aquí en cero ya tenemos el 100% que es lo que nos recomienda este panel y ahora vamos a guardar otra vez por la opción 3 vamos a dar clic en guardar muy bien aquí tenemos entonces los ajustes creativos vamos a ir con la primera opción esto es lo que tenemos la opción 2 y la opción 3 podemos seguir trabajando con diferentes valores con diferentes imágenes y los resultados simplemente van a ser geniales y bastante creativos